Primos. Hola primas. Nuestro cabello es sagrado, bonito y especial. Pero a veces nos toca cortarlo, pelarlo o raparlo. De ser así, no te sientas mal. Porque tu verdadera belleza está en tu corazón. Yo ya lo hice. Y te digo algo... No, que lo haga, que lo haga. We'll Todavía más corto <risa> <música> El reto, no, es el reto bueno sí, bueno, sí, sí, sí, Bueno, aquí no, bueno, aquí me lo ven, me lo repito Pero aquí, sí, como sí. tú, mira ya eh. Tengo dinero sí no sí. ¡Mate Sí. ¡Oye,